Los jóvenes lo, les voy a permitir que se den una vueltecita a Florida. El hombre de Dios es tan buena gente. Amén. Creo el Señor y me voy a alegrar por ellos. Amén. Así que bueno, llegó el momento de escuchar el mensaje. Para mí es un placer dejar al evangelista de la ocasión, Pedro Rivera. Poderoso Jesús. Si es para Cristo, dáselo más fuerte. Uh. Le adoramos. Le honramos, le glorificamos, nuestro Salvador, Jesús. Puede sentarse un minuto, comenzamos ahora, alabanza al Señor. Para los que no me conocen, pues mi nombre es hermano Pedro Rivera, bendito es el nombre del Señor y le doy gracias al Señor y a vuestro pastor, nuestro presidente en CIPE, por esta oportunidad, amén. Es un privilegio el poder exponer la palabra de Dios. Y una gran responsabilidad, bendecir el nombre de Cristo. Les quiero saludar en el nombre, ustedes lo conocen, el Pastor Carlos Burgos. Reciban un caluroso saludo de parte de él y de su esposa y de la congregación. Amén. Eh, quiero congratular a los jóvenes. Allá en, en Charlottesville, nosotros instituimos el Ministerio Evangelístico Personal, Amén, y salimos por lo menos una vez en semana, alabanza al Señor, un, el segundo sábado del mes Bendito sea el nombre del Señor y ya tenemos planes donde vamos a estar evangelizando Amén, porque es el trabajo de la iglesia, amén, es nuestra responsabilidad Alabanza al Señor, a veces tenemos co, eh, gente que trabajamos con ella y no saben ni que somos cristianos A menos que alguien nos salude y nos diga Dios te bendiga Alabanza, tenemos que identificarnos con Cristo y la iglesia está en esta tierra para evangelizar y llevar las buenas nuevas. También le saludamos, amén, eh, bueno, esta iglesia es SIPE, del concilio SIPE, amén, alabanza al Señor, nuestro presidente, y del ministerio evangelístico SIPE. Amén, en este año pues, por la gracia de Dios, eh, Dios me ha permitido, eh, me ha dado el privilegio de presidir este ministerio. Y este ministerio, pues, eh, nos hemos reunido en muchos planes. Amén. Y tenemos cosas novedosas. sea el nombre del Señor. Y una de ellas, tenemos un retiro en abril, tenemos otro retiro en... Uno ahora en enero, 25. Uno en abril y tendremos otro. Eh, voy a dejar a la persona que está encargada que ponga esto en el bulletin board. El 25 de enero estaremos ese sábado aquí, Alabanza al Señor estará el Pastor eh, Fausto Mena con nosotros y estará dando dos conferencias, amén. Una es el ministro aprobado y la otra es la eh, la ayuda idónea en el ministerio. Amén, la ayuda idónea en el ministerio estará con nosotros este 25 de enero. Vamos a estar aquí abriendo a las 6 de la mañana. Habrá adoración... Alabanza al Señor, eh, habrá estarán las conferencias, eh, pero sobre todo oración concentrada. Así que véngase para que oremos, intercedamos y nos alimentemos. Amén. El propósito, este año, Dios no ha dado, o Dios me dio a, a mí. Alabanza al Señor, un tema para trabajar este año es la presencia, buscando la presencia y la voluntad de Dios. Amén. Buscando la presencia y la guianza, la voluntad de Dios y bajo ese tema estamos trabajando Hemos tenido el privilegio de salir con Musa, con Edwin Soto, la hermano Maravilla, la hermana Patrona, ¿es ¿qué se llama? ¿Ah? Padre, este no le cambiamos el nombre, alabanza al Señor y estamos trabajando con Musa Según nuestro pastor pues nos ha indicado eh, los evangelistas locales, por favor, pónganse de pie. Yo creo que ustedes lo conocen. Den un saludo así con la pónganse de pie. Alabanza, un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. El eh, hermano Lolita estuvo predicando anoche y yo me invité a ir allá. Alabanza al Señor para, para entonces anunciar este retiro. Les invitamos, hermano. Nuestro propósito es que el pueblo de Dios se edifique a través de la palabra, que crezcamos. Alabanza al Señor y el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. En abril tendremos la eh, tendremos también eh, retiro. Eh, ya vamos a estar haciendo el papel para que ustedes sepan. Alabanza a Cristo. Y tenemos cuatro conferencias. Amén. Va a estar nuestro hermano Guillermo con nosotros, Peña. Y va a estar César Romero, misionero y pastor. Amén. Allá en México. Bendito sea el nombre del Señor, así que alegrémonos nosotros, amén, alabanza al Señor y gocémonos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a ponernos en pie. Poderoso es el Señor. A su nombre. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Éxodo capítulo, capítulo 33. Bendecido el nombre de Cristo. Éxodo 33 y vamos a darle lectura a unos versículos. Amén. Bendito el nombre del Señor, comenzamos del 9 y terminamos por el 15. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alab Cuando se dan los anuncios así y hablamos como que, ¿verdad? Se va el fuego. Vive Jesús, pero vamos a aprender ese fuego. Se puede alabar, es gratis. Bendecimos el nombre de Jesús.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 Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saque este pueblo y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que este, esta gente es pueblo tuyo. Y dijo, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Amasada. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oremos. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Señor, no te pido que la bendigas porque es bendecida, pero bendícenos a nosotros a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, tú conoces las necesidades. Yo te pido, mi Dios amado, que tú te glorifiques en medio de tu pueblo a través de tu palabra. Yo reprendo todo espíritu de distracción reprendo todo espíritu contrario oh Padre Celestial en el nombre de Jesús y te pido mi Dios amado que tú pongas ese interés en cada uno de ellos y que tu palabra ministre Padre Celestial y que puedan ser edificados para gloria y honra de tu nombre es tu pueblo y tu pueblo vino porque tiene hambre tiene sed de ti, de tu palabra Glorifícate, mi Dios amado de manera especial como tú, solo tú lo sabes hacer. Gracias Padre por Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar los hermanos. Como tema, le hemos puesto la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas. Y mientras estaba el devocional, alabanza al Señor, yo veía a algunos hermanos, alabanza al Señor que querían romper el techo, óiganme gozosos alabando a Dios, bendito el nombre del Señor y eso es lo que Dios quiere, nos creó para su gloria y para su honra, amén, pero también observaba el contraste, de gente que estaban aquí alabanza al Señor y no sé si es que tienen problema en el hogar, en el trabajo alabanza, si están pasando una lucha espiritual, no sé, pero estaban ahí, algunos cantaban, otros cantaban, alabanza al Señor habían unos que, que ni emoción tenían, alabanza a Cristo oh, y yo sé que el que está dirigiendo, lo que están tocando están mirando esto y ellos están ministrando presencia de Dios, la unción de Dios tocando el arpa alabanza al Señor pero por más que toquen por más que canten si yo no tengo un corazón dispuesto para adorarle la presencia de Dios no se manifestará en mi vida oh gloria a Dios yo me recuerdo cuando fui niño hace 60 años atrás me fascinaba estar con mi padre me fascinaba, pasábamos tiempo eh, de calidad juntos, alabanza, disfrutando, jugábamos, alabanza, cantábamos, mambú se fue a la guerra. Yo sé que muchos de eso no se recuerdan, tal vez el pastor se recuerda de eso. Alabanzas al Señor, qué dolor, qué dolor, qué pena. Y jugábamos, hermano, alabanzas a Cristo. Óigame, cuando llegaba del trabajo, nos alegrábamos porque llegó papá y nos encantaba estar con papá. En la casa nosotros hacíamos culto familiar, uno cantaba, otro cantaba el corito, nosotros di que predicábamos, alabanza al Señor, oh gloria a Dios y eso se practicaba en el hogar y mi papá nos sacaba a pasear a diferentes lugares, gloria a Dios, Óigame. pero eso me duró 10 añitos porque Dios los llamó a su presencia, pero a nosotros nos gustaba estar con Él, porque nosotros disfrutábamos de su presencia, alabanza al Señor, disfrutar de su presencia y desde que Dios creó al hombre, quiso compartir con él y nosotros conocemos la historia en el Adán de, en el, en el jardín del Edén, alabanza al Señor y Dios se hacía presente palpable, con el hombre, hasta que el hombre decidió desobedecer a Dios y han venido los problemas, Alabanzas al Señor que tenemos estos terremotos, tenemos estos fuegos, tenemos tantas cosas. Para el que no escucha las noticias, quiero decirle que Cristo viene más pronto de lo que pensamos. Alabanza, Cristo está a las puertas Si está frío, caliéntate Métete con Dios, busca de Dios Alabanza al Señor La venida de Cristo es eminente Usted sabe que hay una pelea entre los republicanos Y los demócratas Pues quiero que sepan Que el Congreso le amarró las manos al Presidente Oigan esto, hay que estar pendiente de lo que está pasando en el Medio Oriente y las noticias. Y al amarrarle las manos para que no tome decisión y envíe a nadie allá a pelear, ¿sabe lo que sucede? Que ellos se van a juntar. Y las naciones que están en contra de Israel van a planificar alabanza. La gente se asustó la última vez que hubo el bombardeo porque esas son las naciones que se van a levantar contra el pueblo de Dios. Y lo que quiero decirle con esto, hermano, es que ya casi todo está preparado para que suene la trompeta. Y el que está alabanzas al Señor en santidad, en obediencia, subirá al cielo. El que no, se quedará y sufrirá las consecuencias de la gran tribulación y del anticristo. Es tiempo, hermano, de prepararnos porque Cristo está a la puerta. A su nombre. Santo es el Señor. Ahora bien, la presencia de Dios es la misma persona de Dios en un tiempo específico alabanzas al Señor cuando la presencia de Dios se manifiesta. Y yo quiero decirte a ti que desde el día que tú diste el paso y te enlistaste en las filas de un ejército poderoso y aceptaste a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Fuiste sellado con el Espíritu. Espíritu Santo y eres propiedad del Dios del cielo. Alabanzas al Señor, oh gloria a Dios. Y su presencia, alabanza, vino a habitar en ti. ¿Por qué? Porque te santificó, porque sacó todo pecado, porque fuiste lavado con la sangre de Cristo, oh, y ha sido transformado para la gloria y para la honra de su nombre. A su nombre. Porque tuviste una experiencia Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia diferente Yo me crié en el Evangelio Y cuando llegué a cierta edad Me descarrié buscando lo que, no, lo que no se me había perdido Pero tuve mi experiencia Dios me trajo con cuerdas de amor Alabanzas al Señor Uh, shahalaya, yo no sé si tú te recuerdas o no pero yo me recuerdo el momento que me llamó Cristo rompe las cadenas cantaban y yo buscaba, y yo buscaba, yo buscaba y alabanza al Señor esa noche Cristo rompió las cadenas de mi vida y me hizo libre para su gloria y para su honra Moisés tuvo una experiencia y no vamos a hablar de la historia de Moisés Creo que nosotros como cristianos la conocemos. Alabanza al Señor la noticia. Oh, gloria a Dios que iba a haber un libertador. Hoy oh, el faraón comenzó a matar a los niños, le pusieron una ganata y va, va, va, va, va. Sabemos la historia. Pero lo bonito es cuando Moisés estaba cuidando las ovejas oiganme y vio una salsa que ardía y me imagino que se raspaba la cabeza alabanzas al Señor pero no se consume, no se consume diría, alabanza y caminó hacia ella alabanza no sabiendo que se iba a enfrentar con el Dios poderoso no sabiendo que iban a tener un encuentro, alabanza con el Dios del universo, oh gloria a Dios, pero cuando llegó Dios le dijo que quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es Hoy se encontró con la magnífica Con la poderosa presencia del Dios del cielo Cuando tú viniste a Cristo Él te tocó Te encontraste con Él Pero hay gente todavía Que no se han quitado alguna sandalia Mantienes una sandalia en el bolsillo Porque no la quiere dejar ir Oh gloria a Dios Hay gente que tienen problemas Porque fueron abusados cuando pequeños Y guardan raíz de alguna. Hay gente alabanza al Señor Que todavía están practicando cosas Que no se pueden practicar Y por eso es que su rostro no brilla Por eso es que no prosperan Por eso es que andan alabanza al Señor De aquí para allá ¿Cuál qué? que? Tenemos que santificarnos Ante la presencia de Dios Moisés sabía lo que era estar ante la presencia de Dios Hablar con Él Escucharle Sentirle Ser protegido por Él Alabanzas al Señor Prosperado por Él Alabanzas a Cristo Sea el nombre de Dios Alabado en esta hora Y Moisés estaba convencido Que sin la presencia De Dios en su vida Era inútil en intentar cualquier cosa. Moisés sabía que la presencia de Dios en Israel marcaba la diferencia. Aquí, hoy en día, esta iglesia y el que le sirve a Dios marca la diferencia de los testigos de Jehová, de lo de la prosperidad, de cuánta religión hay en el mundo porque nosotros le servimos a un Dios poderoso y a un Dios verdadero. Alabanzas al Señor y su presencia está con nosotros. A su nombre poderoso es el Señor. Óigame, la presencia de Dios te dará descanso. Él le dijo a Moisés, mi presencia te dará descanso. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no sentimos ese descanso? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué llamamos al pastor a las 4 o a las 3 de la mañana? ¿Por qué estamos nerviosos? Porque nuestra fe está fallando. Porque si yo sé a ciencia cierta que yo le sirvo a un Dios vivo, un Dios sabio, un Dios que me guarda, que me protege, yo le pongo la carga a Él y me olvido, sigo orando y sigo viviendo esperando en él porque él hará alabanzas al Señor oh gloria a Dios con esa cruz sigue a Jesús y Jesús se encargará del problema sea la mujer, sea el esposo sean los hijos, sea quien sea alabanzas al Señor su presencia está con nosotros alabanza a su nombre alabamos a Cristo Moisés se sentía cansado quién sabe si Moisés ya no podía más alabanzas al Señor o quería tirar la toalla a veces queremos tirar la toalla yo no soy pastor pero el pastor tiene bastante experiencia hermanos y a veces queremos tirar la, queremos tirar la toalla pero nos recordamos a quién le servimos nos recordamos que Él fue quien nos llamó que Él nos salvó Alabanza. Y cuando el hombre no tenía nada para darle al Dios del cielo. Alabanzas al Señor, allá tuvieron una reunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios del cielo. Oh, Gloria a Dios. Y Jesús dijo: Heme aquí envíame a mí. Alabanzas al Señor. Ellos no te pueden dar nada. Oh, Gloria a Dios. Pero yo iré. Me escupirán. Me darán latigazo. Me alabanza, abusarán de mí. Dirán mentira. Iré a la cruz. Derramaré la sangre. Pero sabes una cosa: nadie me quita la vida. Yo la pongo y la. La vuelvo a tomar y a través de esa sangre podemos tener comunión con el Dios del cielo a su nombre y a veces nos sentimos así nos sentimos como Moisés cansados alabanza pero él te fortalecerá Alabanza, serás edificado, te dará nueva fuerza, te dará descanso. Alabanzas al Señor, Él no nos llamó a sufrir, Él nos llamó a ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús a su nombre. Pero saben una cosa, da ah, lástima, pero en el pueblo de Dios alabanzas al Señor, surgen yo le llamo la chismografía. El pueblo le gusta reclamar. ¿Y por qué no se hace así y por qué no se hace asado? Pero enrollate las mangas y ayúdame. Inconformes como el pueblo de Israel, alabanzas al Señor. Así, alabanzas al Señor, hacían ellos y así todavía se practica. En, esto, en estos días muchas veces las luchas las pruebas nos hacen a nosotros sentirnos cansados pero el señor Dice venid a mí Alabanza todo el que esté trabajado y cansado Y yo os haré descansar Estoy contigo Como poderoso gigante Yo estoy mirando tu problema Yo sé lo que está sucediendo Yo estoy pendiente Y como tú eres mi hijo Aunque no lo creas Yo te he protegido Y estoy contigo No te he dejado ni te he Desamparado, alabanza aunque parezca que el infierno se está levantando Cristo está contigo Los tres jóvenes estaban hebreos Alabanzas al Señor Los tiraron allí Y cuando vino el rey y miró Dio cuatro Porque el ángel de Jehová Acampa a tu derredor Y te defiende Si es para Cristo dáselo fuerte Yo no quiero aplauso a ninguno Y debemos nosotros de gozarnos en la presencia de Dios. David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si no sientes el gozo, chequéate lo que está sucediendo. Cómo está el tanque, alabanzas al Señor. Hay plenitud de gozo. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo, una nube descendía, alabanza, simbolizando la presencia, la shequina, shequina de Jehová, Alabanzas al Señor. Óigame, y se posaba a la puerta del tabernáculo y el pueblo veía la nube, alabanza a la puerta del tabernáculo. Estoy seguro, alabanza a Cristo que ellos dirían, yo quisiera entrar a ese tabernáculo, yo quisiera Alabanzas al Señor, verle cara a cara como Moisés le ve, sido sea el nombre de Cristo y hay muchos en las congregaciones que miran como Dios ministra a ciertas personas y dicen, yo quisiera eso, yo quiero decirte a ti un secreto a voces, que Dios rompió el velo de arriba para abajo y ahora tenemos acceso directo ante su presencia, si tú quieres eso, tienes que dejar muchas cosas, tienes que dejar programas, tienes que dejar alabar tantas citas y tantas Cosa Y buscar y meterte con Dios En ayuno, en oración Valtirizar la carne Adorarle, obedecerle Y la unción del Santo Vendrá sobre ti Bendecido sea el nombre del Señor A su nombre Bendecimos su nombre Hoy en día hay libertad Para entrar A la presencia de Dios Gloria a Dios Ahora bien, debe haber reverencia ante su presencia. Hay muchos que entran al templo y son irreverentes, caminan para acá. Cuando se lee la palabra siguen caminando como si fuera cualquier... Es Dios que está hablando. Alabanzas al Señor. Hay que tener reverencia. Debe eh, eh, haber respeto, es algo importante. Usted no es cualquier cosa. Está en la iglesia esté en su hogar, está en el trabajo o esté en la calle. Hay una nube de testigos que le está mirando y están locos por levantar el dedo y apuntarle a usted o a mí. Por eso es que nosotros tenemos que ser reverentes en todo momento, comportándonos como verdaderos hijos de Dios, alabanzas al Señor, y no por lo que digan, sino porque le amamos y no queremos que su presencia se aleje de nosotros. Debemos de respetar la presencia de Dios, tanto en nuestro cuerpo como en lo que nosotros hagamos alabanzas al Señor. Debemos respetar la reverencia de Dios en la iglesia, en el lugar, en el trabajo, doquiera que vayamos, no hable mal. Hay gente que juzgan y dicen, eso no fue Dios, eso no es el Espíritu Santo. Y blasfeman y se buscan un problema grande. Hay otros que son asesinos silenciosos en la congregación. Hablan de Toño, de María y de todo el mundo. Y contristan la presencia. El Espíritu Santo se contrista. Y dicen, ¿por qué yo no puedo crecer? ¿Qué es lo que está sucediendo? Oh, gloria a Dios. Es que tienes que cortarte la lengua. Es que tienes que orar por tu hermano. Es que tienes que orar e interceder por él. Es que tienes alabanza que usar esa lengua para adorarle. Para glorificarle. Alabanza a Cristo a su nombre. uh shahalay mi alma te alabra Jehová óigame bien la presencia de, de Dios dice que hubo un hombre que perdió el espíritu de Jehová perdió la gracia y perdió el brillo un hombre que Dios el hombre lo había escogido pero Dios lo estaba bendiciendo Dios lo estaba bendiciendo y venía el sacerdote venía el profeta y le decía las cosas que tenían que hacer pero Dios le dio unas instrucciones y le dijo, quiero que mates a todo este pueblo. Y a veces se parece a nosotros. Dios nos da instrucciones y dice, bueno, esto lo voy a hacer, esto sí, esto no, esto esto yo no lo puedo dejar. Alabanza, óiganme, y dejó, alabanza, cuando vino el profeta de Dios, oyó eso, y dijo, ¿qué es esto eso que estoy escuchando? oh es que yo lo maté, yo lo obedecía a Dios, pero eso yo lo guardé alabanza para sacrificarlo porque eso es lo mejor, eso se puede perder, Óigame, si Dios te dijo que dejes eso tienes que dejar eso, si tienes que apartarte de toda maldad de toda iniquidad bendecido el nombre del Señor ese hombre fue Saúl oh gloria a Dios y perdió el Espíritu de Dios se alejó de él, oh gloria a Dios tenía que llamar a David que le tocar el alpa, cuando venían los demonios, alabanza al Señor, hay gente que todavía en esta hora, los demonios visitan su hogar ¿por qué? porque no se han consagrado, alabanza al Dios del cielo y le ha importado nada el desobedecer a Dios y que su presencia se aleje de ellos en el libro de jueces alabanza hay alguien que Dios cogió en esos tiempos. Para que defendiera a su pueblo. Óigame. Y estoy hablando de Sansón. Y, el, y Sansón se pasaba. Yo sé que aquí no hay eso. Pero era, era bien mujeriego Sansón. Bien mujeriego era. y dice que cogía una quijada de un burro hermano y mató tanta gente y mató un montón de gente pero después venía otra vez al pecado y extendía a ver hasta dónde llegaba y cogió unas zorras hermano y con esas zorras prendió fuego y mató un montón de filisteos pero dice la palabra de Dios, oye esto bien Dios está hablando alguien específicamente dice que la presencia de Dios se apartó de él y él no se dio de cuenta él no se dio de cuenta ¿por qué? porque ya estaba acostumbrado alabanza a desobedecer a Dios ya estaba acostumbrado, para él el pecado no era nada. Te voy a decir un secreto a voces, toda desobediencia es pecado. A su nombre. Y nosotros debemos de anhelar más, cada día más la presencia de Dios en nuestra vida. Yo no sé cómo alguien se puede conformar y venir al culto y no sentir su presencia. No sentir su presencia, en un día yo estaba en, en una reunión de obreros en Nueva York Alabanza en el concilio que pertenecía. Y el predicador predicando, y yo no sentía ni un pelo, hermano. No sentía nada. Y Señor, ¿qué pasó? Alabanza. óigame pasé por la oración. Yo dije, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese mismo predicador lo invitaron por la noche a mi congregación. Predicó y yo no sentía nada, hermano. Y el Señor, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que el hombre era un lobo. De, de, estaba eh, alabanza al Señor con un disfraz de oveja Y por eso era. Que el poder de Dios no se manifestaba en mi persona Porque no era Dios Pero cuando yo no siento a Dios Yo tengo que correr al altar Yo tengo que ponerme a ayunar Yo tengo que ponerme a orar, a clamar a Dios Porque saben una cosa Yo no puedo vivir sin la presencia de Dios Manifestada en mi vida Uh, santo eres Debemos anhelarla, desearla Alabanzas al Señor, todo creyente debe desear la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, yo quiero sentir el Espíritu Santo. Yo quiero la corriente de las aguas. Hay gente que está en la iglesia por tanto tiempo y no han luchado ni han pedido el bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra, "Y recibiréis poder." Alabanzas al Señor, no para luchar con el hermano, no para luchar con el pastor, Poder para luchar contra el enemigo Contra el mismo diablo Y vencerá alabanza Porque el Espíritu de Dios Morando en ti A su nombre Entonces entramos porque yo no puedo Sentir su presencia Alabanza No la puedo percibir ¿Sabe por qué? Porque hay algo malo Y usualmente se llama pecado se llama iniquidad Se llama desobediencia Alabanzas a Cristo La iniquidad, alabanza Oh gloria a Dios Es algo torcido, algo perverso Alabanzas a Cristo Es maldad, es injusticia Algo inmoral Cuando estas cosas están Alabanzas presentes en una persona Alabanzas crean una pared entre usted y Dios por eso es que debemos ser mansos y humildes, pero a la misma vez ser astutos. Dice la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Envidia, celos, chismas, manifestando las obras de la carne y no los frutos del espíritu. El propósito de la presencia de Dios, alabanza, es que la palabra de Dios sea manifestada a través de nosotros y que nosotros estemos equipados para llevar el evangelio a las almas. Porque sin él nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nos alimentamos del Dios del cielo. Él es quien nos Hacer ser alguien en esta vida y nos hace ser diferente al mundo Mientras el mundo decía sí, el pastor Miles de personas van de cabeza al infierno Alabanzas al Señor Nosotros estamos sentados Como si nada estuviera ocurriendo Dios reclamará de nosotros Dios te capacitó Dios te dio su espíritu Dios te dio dones El menester que te levante Y busque de su presencia Y te llene para que efectivamente prediques la palabra de Dios para que ejerza el llamado y el ministerio que Dios te ha dado a su nombre. Oh sahalay. uh Santo eres. ¿Qué le pasa a una, a una persona cuando la presencia de Dios no está en él? Alabanza. Óigame, actúa como él quiere hace lo que quiere menos obedecer la palabra. Ahora, ¿qué le pasa a una persona cuando está en la presencia de Dios? Alabanza. Se despierta el temor dentro de ellos. Esto no lo puedo hacer. Pero vente, ven conmigo. No lo puedo hacer. Se despierta el adorador dentro de ellos. Cuando se cantan las alabanzas, yo quiero adorarle, me siento libre. Alabanza, no estoy convivido, nada, nada me ata. Alabanzas al Señor. Óigame, hace que quieran buscar de Dios. Oh, los adoradores viven en la presencia. Los que adoran a Dios viven en la presencia. Aún si su vida es un desorden, no debería, no yo debería correr. Si yo estoy viviendo, oye bien esto? Si estoy viviendo desordenadamente, mi deber es correr al altar y buscar de su presencia. Venir a mí. El vino por el pecador y abogado tenemos, hermano. Yo no sé de usted, pero a veces nosotros cometemos pecados o errores, alabanza, y cuando nosotros lo sabemos, debemos de correr. Y agarrar el cuerno del altar Y decir Señor Padre En el nombre del que él murió en la cruz Por esa sangre me humillo ante ti Y te pido perdón Si estás vacío de Dios Si no tienes su presencia manifestada en tu vida Corre al altar Y humíllate ante el Dios del cielo Hasta que sienta su presencia A su nombre O ¡Oh, Salai consecuencia de la atmósfera equivocada en el libro de Génesis vemos que Dios creó una atmósfera antes de crear al hombre santa, sublime cuando Dios creó a Adán a Eva, tenía la atmósfera del cielo, alabanza, habitaba la santidad, hago gloria a Dios, era un lugar completo de abundancia, de provisión, de paz porque su presencia estaba allí, si no estamos en la atmósfera adecuada hay gente que viene aquí el domingo y en la semana yo no sé en qué atmósfera caminan. se pone triste el Espíritu de Dios se aleja porque Él no puede lidiar con el pecado Él dilia con el pecador y nos das oportunidades pero la ausencia de la presencia de Dios es como si uno fuera un pez fuera del agua. Alabanzas al Señor. Y hay muchos que son religiosos, vienen a la iglesia para que el pastor no diga, mira, faltó fulano. Hay muchos que, que, que cantan y aplauden para que no digan. Y así no nos vamos a salvar. Porque a Dios hay que buscarle y adorarle en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Él. Olvídate del mundo Olvídate del pecado Olvídate de la iniquidad Busca de Dios, busca de Cristo Para llegar al cielo Muchas moradas tiene Pero yo tengo que servirle En espíritu y en verdad Yo tengo que obedecer su palabra Y yo necesito sobrevivir Y para sobrevivir Necesito de su presencia Su nombre Poderoso es Jesús Óigame, cuando, la, la, cuando desobedecemos a Dios y entramos en pecado, quedamos espiritualmente expuestos. No tendremos la cobertura de Él. Él estará con nosotros hasta cierto momento, pero sucederá lo que le sucedió a Sansón. Alabanza. Nos volvemos religiosos, hacemos las cosas automáticamente. Alabanza mecánicamente, alabanza, pero nuestra vida espiritual no progresa porque entramos a morir espiritualmente. Alabanza. Dice la palabra que lo, en Apocalipsis 3:15 que los fríos, alabanza, están sentenciados por Dios. Dice la palabra en Apocalipsis 3:16 que los tibios serán vomitados, ni frío ni tibio tienes que ser caliente y para ser caliente necesito la presencia de Dios en mi vida, su nombre. Así que asegúrese de cuando no siente su presencia, corra a ella, corra al altar. Hoy oh, si no has sentido su presencia hace tiempo o oh, alabanzas al Señor y te encuentras espiritualmente seco, pídele que se manifieste en tu vida alabanzas al Señor en Ezequiel 37, 9 10 perdón en esta hora alabanza Dios sopló y vivificó esos huesos ahorita se cantaba alabanza el coro pero yo le pido a Dios en esta hora que sople y vivifique los huesos de los que no tienen la presencia de Dios que sople de su Santo Espíritu en esta hora y vivifique, alabanza al Señor tu vida, tu Espíritu, tu alma, para que amen hoy deseen al Dios del Cielo y deseen sentir el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos protege, que nos dirige, que nos guarda, alabanza y que nos da victoria a su nombre lamentablemente hay personas que al igual que Lucifer gozaron de la presencia de Dios pero optaron por no obedecerle se rebelaron contra él y se apartaron de su presencia y los que no se arrepintieron pararán junto con Satanás en el lago de fuego que no fue hecho para el hombre sino para, para el diablo y sus demonios alabanzas al Señor Óigame, pero le dio igual Alabanza. Él dice, ven a mí, reconcíliate conmigo y mi presencia estará contigo, estará en ti, te guardaré, te protegeré, te bendeciré, te salvaré, te vivificaré, te sanaré, te prosperaré, alabanza. Y mientras seas obediente, mi presencia estará contigo por la eternidad. Y vamos concluyendo. Hay descanso. Hay gozo, hay paz, hay victoria, hay unción cuando estamos llenos de su presencia. Debemos de respetar, debemos de reverenciar la presencia de Dios todos los días de nuestra vida y también anhelar en nuestras vidas cada día y no solamente estaremos llenos de gozo, sino que seremos de bendición doquiera que vayamos. Si te apartaste Ya es hora de volver Ante su presencia Es hora de reconciliarte Alabanza Oh si no lo has aceptado Hoy es el día Que Jehová Ha escogido para ti Si no le has dado tu vida a Cristo Si no has tomado La decisión De servirle Alabanza yo te lo presento hoy y te aseguro que cambiará tu vida porque cuando Él llega, todo cambia, todo cambia. Hay muchos que han sido malagradecidos y se han torcido, pero yo quiero decirte una cosa, podremos engañar a nuestro hermano, al pastor, a todo el mundo, pero Dios no puede ser burlado. <risa> Dios no puede ser burlado y está mirando desde el cielo alabanzas al Señor y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si necesitas la oración, si necesitas una llenura, si le has fallado a Dios, Alabanza sí, si tú encuentras que no sientes, alabanzas a Cristo su presencia, si no la has experimentado, alabanza pasa al altar, oraremos por ti, alabanza la iglesia se pone de pie la iglesia intercederá por ti, vamos a interceder alabanza al Señor lo importante es que vengas a Él y reconozca tu situación reconozca alabanza al Señor que hace tiempo no le siente, oh alabanza antes sentía sus caricias, ahora no antes Dios te usaba y ahora Ahora no, antes Dios obraba a través de ti y ahora no, oh gloria a Dios Dios quiere tratar contigo no te avergüences olvídate del que está a tu lado esto entre tú y Dios Dios te quiere bendecir, Dios te quiere alabanza levantar Dios quiere hacer una obra en ti alabanza al Señor corre al altar, alabanza a Cristo y dile Señor necesito de tu presencia el llamado está en pie Dios quiere bendecirte y Dios quiere llenarte de su santo Espíritu. hace tiempo Dios está tocando en tu corazón porque te quiere levantar para su gloria y honor Dios bendiga a los que han pasado Dios quiere que seas parte de los que buscan las almas de los que son obedientes de los que son llenos a a en tu intimidad, Él quiere usarte para su gloria y honra Pero para ser un vaso útil Necesitas llenarte de su presencia. Quiero habitar en tu intimidad. Hay gente que llevan años en el Evangelio. Y hace rato que no sienten su presencia. Examínate. Y quiero habitar en tu José Oportunidad. si no has aceptado a Jesús ven acá alguien háblele al amigo que trajo pregúntale si quiere a Jesús alabanza tráelo aquí al altar vamos a orar por él para que Dios haga una obra Dios le liberte Dios le sane Dios le llene de su presencia háblale alabanzas a Cristo no estás aquí por equivocación Dios ha escogido este día para ti la vaquía la cama no te voy a rogar dios habló a través de su palabra el llamado te pie hay muchos que se avergüenzan pero el que se avergüence de él en esta vida él se avergonzará de él delante de sus ángeles hay peligro, hay peligro, hay peligro Hay vidas en peligro Hay gente que está jugando con Dios Y con Dios no se juega Dios es santo Y hay que servirle en santidad En espíritu y en verdad <tose> Gloria a Dios, alabado Gloria a Dios, no me bendiga. Amén, Gloria al Señor. Voy a si invitar aquí a mi hermana Rosa. Rosa, ayúdame. Gloria no Dios. Santo. No llegar, Gloria a Dios, alabado. Vamos a hermanas oh, oh. oh, oh. aquí Santo. Vamos a orar aquí. Santo. Vamos a orar por esta juventud tan bella. ¡Listo vive! ¿Sientes un vacío en tu alma? ¿Tienes ansiedad o problemas que no tienen solución? Jesucristo te puede ayudar. Contáctanos. Queremos que nos visites. Soy Roger Vélez, pastor de la Iglesia de la Biblia. Bendiciones.